Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por qué leer número 13 y el día de hoy les compartiré un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. El día de hoy quiero compartir con ustedes MarketingEficaz.com escrito por Joseph Alep y editado por Gestión 2000 en 2001. Este libro nos explica cómo integrar internet a la empresa para obtener más clientes y beneficios abordando cómo construir marcas en el futuro digital y generar estrategias para escenarios dinámicos. Pero, ¿por qué leer MarketingEficaz.com? Principalmente porque este libro es uno de los clásicos de la literatura especializada en el marco de los negocios electrónicos, ya que contando con una década de publicado, todavía mantiene vigentes los preceptos para participar en la era de la interacción, crear valor empresarial y generar una gestión eficaz del conocimiento. Asimismo Aled nos muestra cómo se obtiene la lealtad del cliente a partir de la conversión de visitantes a usuarios y de estos a compradores Siendo este proceso transversalmente revisado desde la calidad del servicio, la logística de entrega y la interactividad como catalizador de cambios futuros Bueno, no quiero despedirme sin antes recordar la frase de John Mulsen que dice Si el contenido es el rey, la conversación es la reina Espero que haya sido de su agrado este libro y si tienen alguna duda o comentario, consulten marioalvarez.ch o únanse al grupo en Facebook buscando Numeral Por Qué Leer. Gracias y hasta una próxima oportunidad.